El equipo de béisbol sub-18 de Granma continúa en la lucha por avanzar a la siguiente etapa. Cuando han transcurrido ocho subseries, los granmenses se ubican en el segundo lugar del grupo D. El equipo tiene muy altas aspiraciones. Nosotros lo primero que tenemos que lograr es clasificar. Es el objetivo de los muchachos, estar entre los seis primeros, incluirnos en la final y luego ir por una medalla, que es alcanzable. Es una meta que, que la tenemos eh, al olfato, la tenemos al tacto y los muchachos están trabajando enfocado en eso. A la etapa final del campeonato de esta categoría avanzan los primeros lugares de cada zona y los dos segundos mejores lugares. Los granmenses con balance de 14 ganados y 10 perdidos están en dura porfía con avileños y sin fuegueros para ubicarse entre los seis mejores elencos. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.